Se acaban las contraseñas, en serio, es una enorme noticia. No, pará, igualmente es algo que ya venimos adelantando. Es una enorme noticia. Iba a pasar, Antonio, iba a pasar porque cada vez, a ver, los ciberdelincuentes, el otro día me dijeron no digas hackers, porque los hackers no siempre cometen delitos, es ciberdelincuentes, y dije, bueno, lo tomo, eh, las contraseñas son cada vez más vulnerables, porque vos tenés distintas funciones, que yo lo hago, por ejemplo, el auto guardado Vos no te acordás las contraseñas de 200 aplicaciones no. Lo dejás guardado o dentro del celular o dentro de la computadora no, yo solamente dejo guardadas las contraseñas de, de sitios intrascendentes In, Ah, sí? sí, todo lo que es, pero del, del Gmail El Gmail lo tengo siempre abierto ¿Pero la contraseña no la tenés guardada, configurada? No, está siempre abierto. Igual que el Instagram, si llega a cerrar no me acuerdo nada. Tengo que <risa> no. recuperar contraseña. Nos pasa a todos. Sí. Bueno, pero por lo general yo por en páginas de la facultad o en páginas de Gmail dejo guardado el auto guardado. ¿Qué es lo que lanzó Google? Que ya está disponible. Es buenísimo esto. Se llaman los Pass Keys. Pass Keys son las claves de acceso. Sí. En vez de poner Antonio 1, 2, 3 lo que vas a hacer es poder desbloquearlo, depende del dispositivo que tengas, con huella digital, dato biométrico o PIN. Bueno, para el Mercado Libre ahora es con... Sí, Mercado Por Pago también. Facial. Claro, las billeteras virtuales lo haces directamente mercado con pago, el... Digo, mercado, eh, bueno, mercado. pero es, el, es lo que vos decís. Pero esto ya se está trasladando a correos electrónicos. Y hay muchas eh, muchas aplicaciones o, o, o sitios donde sí. te pide la contraseña Google, vos la pones Viste te aparece abajo, cuando empezás a escribir te aparece abajo, para no completar, para no escribirla completa. Entonces clicás abajo y ahí te pide que ponga la huella. Exactamente. Está haciendo como una, una triple escribe pero te pide la huella después. A ver, ¿las contraseñas van a continuar? Sí, van a continuar. ¿La doble verificación va a continuar? Sí. Lo que se agrega es esta barrera. Me parece interesante porque cada vez que vos quieras acceder, por ejemplo, a tu correo, ya no tenés que ni siquiera bueno, la La FIPA ahora pidió... Bien. Con los datos biométricos, eh, biométricos. Sí. ¿cierto? No sabía eso, la semana pasada tuve que ¿Eh? hacer toda la... Sí, eh, eh, la... Para la FIP. No yo me siento, perdón, una, una tonta, voy a decirlo. Bueno, pero ¿por qué es importante? Porque es lo que vos decís, yo las contraseñas no me las acuerdo, pero los datos biométricos ya lo tenés, sí. no tenés que acordártelos. Entonces eso es una función que se puede activar desde acá, solamente para lo que es Google, digo, si vos hoy tenés que ir a Instagram, todavía tenés que poner las sí, contraseñas. Y los, y los bancos también. Los bancos también. Eh. Pero es el inicio, esto ya marca al presidente para decir, bueno, a partir de ahora la contraseña va a quedar, en, va a quedar bueno. eh, obsoleta y esto es lo nuevo, Antonio. Bien.